Hola, soy Santiago Rodríguez y mi idea es hacer una serie de vídeos en los cuales pues voy a, a grabar una canción para que suene de forma decente. Hay muchos videotutoriales en internet y muchos cursos baratos pues para hacer que las canciones suenen o enseñar formas de hacer que las canciones suenen pues como para la radio, ¿no? lo llaman Radio Ready Songs el objetivo no es este sino hacer un pequeño estudio de grabación en casa pues en un despacho en una, una habitación eh, y grabar algo que suene más o menos decente eh, sin emplear muchísimos recursos ni demasiado tiempo no va a sonar súper perfecto y bueno pues eh, voy a empezar a probar eh, cosas que no he usado nunca otras que sí y bueno pues un poco una pequeña experiencia a ver qué es lo que sale pienso hacerlo a lo largo de varios meses Um, no sé si conseguiré terminarlo pero la idea inicial es esta bueno pues lo he titulado crear música con lo mínimo o grabar música en modo low cost eh, bueno pues eh, en el cual pues, voy a explicar un poco um, eh, el ordenador que hay que utilizar equipo de grabación voy a dar presupuestos también con, con detalles reales yo no tengo ningún tipo de acuerdo con ninguna empresa de las que voy a presentar um, y bueno son cosas que encuentro en internet y muchas están inspiradas pues, en vídeos que, que he visto en inglés en youtube eh, y que ayudan un poco pues, a hacer cosas decentes con poco presupuesto y bueno en casa que es algo que hace unos años no se podía hacer hoy en día se puede grabar eh, casi de todo. Bien, en, el, en los presupuestos eh, lo que voy a incluir y lo que no, pues eh, sí voy a incluir eh, un poco todo el equipo que hace falta para grabar, pues el ordenador, el equipo de grabación, pues un micrófono, un teclado midi, el pie de micro, eh, cables, etc. y luego el software que va a ser todo gratuito, ¿Vale? software gratuito eh, no todo es libre, pero va a ser sin, sin coste ninguno. Eh, no son las herramientas típicas que que se ven en los vídeos, eh, pero bueno mmm, vamos a intentarlo con software gratuito para que esto reduzca los costes todo lo posible y qué cosas no incluye pues no incluye pues instrumentos musicales se supone que una persona que va a grabar pues por lo menos pues suele tener una guitarrilla un teclado alguna cosa con la que grabar un instrumento bueno yo básicamente lo que toco es un poco la guitarra eh, no soy un gran cantante pero bueno la idea es hacer algo que suene más o menos eh, bien, pues eh, eso es lo que parte, también pues, nos saltamos al baterías, tenéis un, un grupillo, eh, pues a lo mejor la batería querría que se le grabase, pero grabar una batería es bastante complicado, yo nunca he grabado una, eh, lo que pasa es que hacen falta micrófonos pues, bastante buenos, saber colocarlos, saber grabar, requiere unas técnicas un poco más empuradas, entonces voy a utilizar un software, una batería virtual. Aquí el batería si quisiera intervenir pues puede programarla él y, o ella y, y de esta forma pues implicarse un poco en el, en el proyecto. Eh, insisto que es, es complicado entonces hay que minimizar pues a lo más posible de todo. Eh, también tocó un poco el bajo pero el bajo lo voy a hacer también eh, sintetizado, lo voy a hacer con un software eh, y tocando, tocando un teclado. Bueno, pues de momento, esto es lo que hay, así que los objetivos, el porqué, el porqué de, de esta serie de vídeos, pues el primero es que al principio cuando yo quería grabar cosas, que era pues eh, jovencito, adolescente, eh, pues no sabía cómo hacerlo, no tenía presupuesto, tenía un ordenador malucho, eh, en fin, era, era complicado, entonces pues para aquella gente que está empezando, pues quizás eh, les pueda ayudar pues, a, a saber por dónde empezar, cuánto se tiene que gastar mínimo, porque creo que por debajo de esto es complicado pues, grabar alguna cosa decente en casa. Eh, también pues eh, ver cómo grabar una canción en casa con un presupuesto ajustado y con un sonido más o menos decente. No es Radio Ready Songs de estas que se venden por ahí, vale que también me inspiró en, en, en la web de de algunos productores, eh, se trata de hacer algo decente, algo que suene. Bueno, pues de momento eso es todo, hasta el próximo vídeo.